Jorge Villamil. Jorge Villamil Cordobés, Neiva, 6 de junio de 1929, Bogotá, 28 de febrero de 2010. Fue un compositor y médico traumatólogo colombiano. Jorge Villamil nació en la hacienda del Cedral, en Neiva. Estudió en la población de Garzón, donde pasó a la escuela elemental y en Bogotá, en el colegio Antonio Nariño, de los hermanos corazonistas, donde concluyó el bachillerato. Posteriormente se graduó como médico ortopedista y traumatólogo en la Pontificia la Universidad Javeriana en 1958. Inició su carrera de compositor mientras trabajó para el Instituto Colombiano de Seguros Sociales hasta 1976, durante el cual escribió más de 200 canciones que en su mayoría fueron resultado de su devoción y gratitud hacia el departamento de Luila, así como a los paisajes naturales y románticos. Durante varios años se desempeñó como director de SAICO, sociedad de autores y compositores colombianos, entidad en la que desarrolló su importante labor en favor de los autores y compositores colombianos. Recibió una Palma de Oro en Hollywood y el título de Compositor de las Américas y el Mundo Latino entregado en 1979 por la APEP de Nueva York. En el 2009 a los 80 años recibió un reconocimiento especial entre los maestros vivos de la música colombiana que le otorgó el Ministerio de Cultura de Colombia. Momento antes de morir el 28 de febrero de 2010 se le pidió a su hijo el periodista Jorge Villamil Ospina que su cuerpo no fuera llevado al Capitolio Nacional y que su funeral se hiciera en, con discreción sin ninguna clase de boato oficial u oportunismo político. Falleció a las 10 de la noche en su residencia de la ciudad de Bogotá. Colombia recibió una triste noticia en la partida final del fallecimiento del maestro Jorge Villamil Cordobés, el guardián del patrimonio cultural de la nación. Lamentó al expresidente de ese momento, Álvaro Uribe, en un mensaje de condolencias y señaló que en el país hoy rendimos homenaje a la memoria de un gigante de la cultura y el arte de la patria. Y en el nombre del gobierno y de los, todos sus compatriotas, quienes tanto lo admiran y lo aman, expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, a sus amigos y a quienes fueron sus más cercanos compañeros de labor artística. Del mismo modo, la ministra de Cultura de esa época, Paulina Marcela Moreno, por su parte lamentó igualmente el deceso y consideró que su legado musical es un reflejo del sentir y de la identidad de nuestra nación y resaltó que Villamil también se destacó por su lucha en favor de los derechos de los compositores y músicos colombianos, que las canciones de, mí, de Villamil perdurarán a través del tiempo y que el talento del compositor trascendió las fronteras del país y que sus composiciones constituyen uno de los mejores momentos de la música del interior del país. obras su música, que está calculada en más de 200 composiciones, entre ellas están las que lo dieron a conocer cuando fueron grabadas por Garzón y Cuyasus, los graduales Espumas, con la que se dio a conocer a nivel internacional en 1962, los remansos Llorando por Amor, Me Llevarás en ti, El Barcino, Luna Roja, Oropel y Amarada, entre otros, que fueron también los más interpretadas y grabadas por artistas y cantantes nacionales e internacionales que han usado sus canciones en mariachis y grupos de cuerda en sinfónicas como la de Tokio. Su pasillo de espumas en 1962 grabado primero por los tolimenses y sin mucha trascendencia y posteriormente por los arreglos y voces de Garzón y Coyazos se convirtió en la canción más importante del año y fue la pieza responsable de proyectarlo internacionalmente en su Histórica o musical, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos cinco discos de oro y varias condecoraciones entregadas por los gobiernos de Chile, México, Puerto Rico y la Unión Soviética. También fue uno de los más interpretados por cantantes y orquestas del mundo. Entre ellos se destacan Javier Solís, Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Chavela Vargas, Olimpo carnas choraya P Paul y Mauriat, Fran Purcell, Felipe Pirela, entre otros. En Colombia, los artistas que interpretaron sus obras fueron Garzón y Collazos, quienes lo lanzaron a la fama y el reconocimiento, el dueto Silve Villalba, los hermanos Martínez, Isadora, Elenita Vargas, los tonimenses Arnold Briceño, Valeriano Lanchas, Juan Carlos Coronel, Alcia Costa, Claudia de Colombia, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Soraya, los hermanos Collazos, y muchos grupos corales y vocalistas que reprodujeron las creaciones del maestro Villamil. Sin embargo, como en su primera etapa fue contratada por exclusiva por Sonoluz y Garzónico y Yalsoz para escribir para el dueto, prácticamente no se hicieron conocidos los temas que primero no grabó este dueto y temas después de los años 70.